Hoy, en mi canal de Youtube, descubriremos la naturaleza para todos aquellos que viven en la ciudad lejos de los pueblos cosa muy importante o advertencia que en caso de que veáis cosas así si podéis recogerlas y en caso de que no podáis no las tiréis porque si no, luego hay problemas. En fin. Bueno, vamos a seguir nuestra ruta. Campos abiertos. Aquí sí que se puede respirar bien. Lo malo es que en esta estación todo está encharcado. Espero que no se caiga la cámara, porque si no, la hacemos buena. Continuemos. mal que el, el río aún sí que está limpio. Observémoslos, observémonos y oigamos el sonido. Bonito sonido, ¿verdad? Continuemos la marcha, a la de una, a la de dos y a la de tres. Pasamos el río. Lo malo es que aquí sigue habiendo escombros o residuos. Hay gente que solo ensucia, ensucia, ensucia. Ay. Algún día seremos conscientes de esto. Pero espero que no quede mucho para ese día. Bueno. Ya está llegando el fin de este vídeo. Terminemos con el bonito sonido del río. Hasta luego. Suscríbete y dale like.